Vamos a recordar la cifra de likes Así que son 35.000 Para la tercera parte Y 40.000 likes para subir El ataque de risa Hola, presto, bienvenidos a mi canal Si no me conoces Aquí tienen mi historia ¿Qué qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues como ya veis en el título es un probando tip shoe Porque la primera parte os gustó muchísimo Muchísimo, muchísimo Y bueno, lo prometido es deuda Yo dije que iba a hacer la segunda parte Con mi crash Para explicar esto, que mejor que aparezca aquí la persona esperar un momento que me está diciendo que hago una formada porque a él le encanta la magia Así que, 1, 3 ¡Ya está aquí! ¡Ya llegó! ¡Es que voy a mi Bienvenidos a su canal y si a mí no me conocéis aquí tenéis mi Instagram ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! No, explícalos, explícalos, explícalos. Vale, va a probar tips que ella no sabe cuáles son. Entonces yo le voy a decir: Pues mira, tengo un limón y un fosforescente. ¿Qué pasa? Eh, pues eso sí que lo sé. ¿Por qué? Espérate, ahora me la recuerdo. Pero, pero Gracias yo, por introducirme. Es que he visto que... cómo le ve pie. Bueno, lo que ha dicho él de lo del foforito y tal, es que en la parte 1 probé un tip que era la parte de parte 1 que tenéis por aquí la No, no, no. La etiqueta. No, que si no se van y no vuelven. En mojabas la par... un limón, o sea, mojabas un algodón en limón. Entonces lo pasabas por encima del papel el foforito. Del foforito Pero borraba. yo lo hice con foforito rosa y naranja. naranja. Entonces todo el mundo en los comentarios se hace con amarillo. Ahora sí que dije sí, pues en la segunda parte lo voy a hacer con. Amarillo. Porque el limón es del mismo color que el foforito. Entonces, amarillo con amarillo. El limón no tiene color no? Sí. Amor, el líquido no. Vale, te enseño el limón por fuera a ver de qué color. Vale, es. amarillo, pero el, el líquido. Y ahora en la segunda parte, o sea, en la de ahora, voy a hacer un tip que no hice, que a mí me gusta <risa> mucho. <risa> Algunos centímetros más tarde, <risa> 20 minutos después. Voy a decir una cosa: y es que habréis visto un corte, ¿vale? En plan de una risa, y luego no sé cuántos minutos más tarde, y luego os oh, seguía con la risa. Vale, en total hemos estado 10 minutos, o 9, o 8, riéndonos sin parar. Entonces, ¿Cuántos <risa> Cévate, ¿eh? Me voy a cebar mucho porque es un vídeo muy inútil. O sea, no voy a meter ningún corte. Simplemente pa para que, yo qué sé, pues para subirlo, para tenerlo en el canal de recuerdo, porque hasta muy <risa> Si este vídeo llega a 40.000... Vale. Se sube la risa. Y si llega a 35.000... La tercera parte. Ella me lo dice a mí y yo lo hago. Vale. Tip número uno. Necesitamos un móvil y un rotulador negro. Vale, ya sé lo que es. ¿Con el flash? Sí. Dios, no, eso nunca lo he probado, pero me da mucho miedo. Primero te lo hago aquí Vale ¿Algo? No, no he nada Vale, y ahora vamos a... hacer Ay, amor, yo mejor no miro para sale el plan, ¿vale? Es que me da miedo No sale No sale Tío, está el No puedo, no puedo, no puedo, puedo No puedo, no que? puedo, Me no puedo, no ¿Qué sirve? ¡Dios! ¡Mira, mira! ¿Y ¿Cómo te no has mira, a... este que me dejas la mano bueno, Sí No sé si, si, si. ¿Se ve esto? ¡Este tip sí, sí que funciona? funciona! Pero es un tip que para qué te sirve. O sea, tú esto claro. en tu vida cotidiana no te aporta nada. Tip sí, número 2: ¿Cómo hacerte el delineado Joder. este del ojo con el rizapestañas? Pones el eyeliner en, no, en el la eyeliner. parte de arriba. Ya, pero el eyeliner no. O oh, pinta. Tengo aquí la toallita y entonces el eyeliner. Siempre que sale mi cara, <ríe> me enfoca a mí. Ya. Me he quitado esta parte Sigue, sigue, sigue ¿Ves? Ya está enfocado, te digo, puta madre Vale, pues esto va ¿Aquí puede ser? Arriba, sí A ver, también hay que decir que lo está pintando mal Entonces, si le sale mal, es por eso No lo estoy pintando mal <risa> Ya está He pintado... <risa> ¡Joder! ¡Deja de enfocar a eh! tonta! Amor Hazlo Y ahora... Te lo tienes que poner así. No, eso no, no funciona. Es que se ha secado. Este, este truco no funciona. No, no, no. Lo no menos sabemos si no funciona o sí, así que 50-50. Tip número 3: unos auriculares. ¿Cómo hacer que se escuche más fuerte? Metiéndolos por la nariz Vale. Esto es del móvil. ¿No va? ¡Ah, sí, que va! No ¡Sí, que funciona! ¡Cómo no la mate que me no gusta! Ahí. ¡Este tip! ¡Sí, funciona! ¡Tip número 5! Vale, ¿cómo haces el contorning? Ya lo he dicho, con una cuchara Es aquí, ¿no? No, pero no es así ¿Cómo? ¿Así? así Tienes que hacer esto de aquí Ay, voy, voy a romperlo borde. No, por el borde No, voy a hacerlo con sombra, no con esto No os riáis, ¿vale? Pero yo uso la sombra del ojo marrón de purpurina para hacerme el contorno Yo hago así, cojo esto ¿Sales tú también? Yo creo que sí, ¿no? Baja really, Vale, ahora ojo. Vamos, que es el paso que hago siempre para ponerme el contorno en agua así, vaya A ver, mira recta Wow, No es bad. No es no bad. Este tip sí. funciona Tip número cinco. A, a continuación ¿Tienen vaselina? ¿Y sombra de ojos? Sí ¿Para qué? ¿Para que pigmente mejor? No ¿Vaselina y sombra de ojos? Para hacer cacao para hacer O sea, te, para, hacerte para hacerte un labios Vale, sí, vale Quiero probar vaselina chicos Vale, hemos cogido un poquito Y ahora, con sombra de ojos Voy a coger la lila, ¿no? Voy a coger este color ¿Hola? Aquí lo tenéis Y aquí tenéis mi labio sin pintar Es que estás enfocado tú, tío Ay... Oye, oh, pues sí, eh Este tip sí que funciona porque brilla, ¿vale? Pero para quitarle brillo podemos poner la sombra de ojos encima Pero vamos, que sí que Vale, funciona. sí que funciona ¡Siguiente tip! ¿Cómo encender una vela con una cerilla sin tocarla Vale, con una cerilla no la he visto, pero lo he visto con otra vela Vale, aquí está la señorita cerilla He traído esta vela, ¿vale? Porque va a ser mejor para el tema de que se vea y todo eso Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta, ¡Sí que va! ¡Un montón! Definitivamente este, este tip, tip sí funciona. funciona! ¡Siguiente tip! Necesitamos contorno ¡Ay, he que... Vale ¿Palvadas? ¿Qué será con esto? No tengo ni idea, la verdad vale, ¿cómo, ¿cómo tener six pack con maquillaje? Primero esto y después ya de paso hacemos la Es que la, la gente pesta. no sabe que yo ya los tengo de, de naturaleza no, eh. Lo que pasa es que solo se ven en la cámara ¿No? los <risas> abdominales Me que te lo pongo más fácil para que lo puedas dibujar bien Así sería, Dara, si tuviese abdominales de Hulk <ríe> Me estás haciendo muchas cosquillas, amor Para, para, aguanta, aguanta Tío, yo creo que así. Mira. Dios, parece que esté esto tocha. Voy a hacer todo el vídeo así. Uy, a él le han hecho el contorning de nacimiento, ¿eh? Vaya, a ver. Bien, pues él, aunque ya tenga el contorno de nacimiento, se lo quiero hacer para a ver cómo estaría él de tocho tocho, ¿vale? ¿Ves? Yo no necesito ningún dibujo. Dos mil años más tarde. Entonces, aquí o sea sí. Eso es lo que te he hecho con la brocha, pero mira. No, si no hace nada de coquilla. <risa> ¡Oh! Es que ya tiene los abdominales de por sí, tío. Filipas. Pareja fitness. Mira, mira. Este tip sí funciona. Siguiente tip. Estamos vale. acabando ya, chicos. Siguiente tip. Este ya es por obligación. ¿Cómo quitar el fosforito con el molde? Vale, he explicado antes, así que es muy fácil y sencillo. Una hoja, un lápiz y ahora el fosforito. Porque a él le encanta la magia Y con esto solo nos quedaría el limón Y ya lo tenemos todo Que empiece ¡Oh! Vale, pues vamos a coger y vamos a poner ¿Qué ¿Es borrar lápiz o...? Borra foforito Entonces no pintes eso Sí, porque es como... Porque sí Pues para remarcar Que no, amor ¿Que te he dejado un mensaje A ver <risa> Y ahora dice sí, que es con esto Con lo que tenemos que quitar Esto no lo has presentado en tus manos Es verdad, Pero espérate ¿eh? Bastoncillo Muchísimas gracias. De nada, hombre. ¡Oh! Vamos a ver. ¿Se borra? Sí. Jura. ¡Oh! ¡Sí que funciona! Ahora lo quiero probar yo. ¡Dios! Wow dame, dame, dame, quiero, más, quiero, más, quiero más. ¡Dios! Mira, ya está, ya no queda. Pues A ver, te cargas el papel. Claro, te cargas el papel, pero funciona. Bye bye, bye, bye favorito. Este, este tip, tip definitivamente, sí El siguiente tip es uno que yo quería probar muy guay y tal. Es el de. El chicle vale, estado roto. Así ah, que, chicle, como ya veis aquí. Y me lo tengo que pegar en el pelo. Y se supone que se va con hielo. Así que, por favor, quiero el hielo en mis manos. Hostia. Ups. Me cogieron de aquí, pues acaso no, no se va. Vale, pues tenemos aquí el chicle. Yo, yo, ya yo el enfocado. Mete hielos. mételo todo, ¿eh? Como si tengo que meter el pelo en el congelador. ¡Oh! Y encima, mira cómo se ha quedado. Mirad, se ha quedado un agujero. Ha quedado un agujero ahí O sea, en plan, ahí estaba dentro Mi pelo, es increíble, ¿eh? Definitivamente, este tip ¡Funciona! Y hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado y os vamos a recordar La cifra de likes, así que son 35.000 35 para la Tercera parte Y 40.000 likes Para subir el ataque de risa El ataque de risa El ataque de risa Así que sin más dilación nos dejamos aquí mi Instagram, aquí el suyo, aquí el nuestro y nos vemos en el próximo sí, vídeo.